Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. En este video te enseñaré a cómo crear un GIF animado súper bacano, así como el que estarás viendo aquí en pantalla. Sin más que decir, empecemos. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y el primer paso para animar nuestro GIF es importar las imágenes. Y esto es muy sencillo, nos vamos a Archivo, Secuencia de Comandos y le decimos aquí Encargar Archivos en Pila. Estando allí le damos en explorar y seleccionamos de la primera a la última imagen con Shift. Le damos en aceptar y una vez nos cargue le damos en OK. Después de esto esperamos a que carguen nuestras imágenes y una vez estén cargadas las vamos a poder ver aquí en el panel de capas en capas separadas. Bueno, el segundo paso es animar nuestro video. Para esto es muy sencillo, nos vamos a ventana, línea de tiempo y estando allí le damos aquí en la flechita y le decimos en crear animación de cuadros después de esto oprimimos aquí en crear animación de cuadros no olvides esto después de esto nos vamos a capas seleccionamos una cualquiera la primera en este caso y le damos en estas tres líneas estando allí le damos en crear cuadros a partir de capas y lo que hace esto es crearnos una animación le damos play para verla y como ves ya funciona ahora lo que vamos a hacer es ajustar el tiempo Seleccionamos de la primera a la última con Shift nuevamente. Y por ejemplo, en este caso yo quiero 01 segundo para que dure un poquito más. Ahora el tercer paso es exportar esta animación. Entonces nos vamos a Archivo, Exportar y le damos en Guardar para Web RA. Estando allí, le damos que queremos que sea un GIF. Y lo único que hacemos es decirle en Opciones de Repetición en Infinito. Aquí también puedes configurar el tamaño, en este caso yo lo dejo así, y le damos en guardar. Seleccionamos una ubicación, por ejemplo el escritorio, y le damos en ok. Y listos, con esto acabamos nuestro tutorial. Bueno, como sé que este contenido te fue de mucha utilidad, te invito a suscribirte en este canal y a ver mucho más contenido. Mil gracias por haber visto el video. Chao.